Nosotros continuamos con la cobertura especial de la rueda de prensa de Premio CIT y nos encontramos con uno de los embuseros y artistas urbanos dominicanos que se ha posicionado en el corazón de la gente. Con nosotros, Seki Vicini. Bienvenido, hermano. Gracias, gracias por la oportunidad de esta entrevista. Buenas noches. Hermano, ¿cómo te sientes con lo que está pasando en tu carrera? Wow, bendiciones de Dios. Tú sabes que bajan del cielo, no hemos bajado mucho y tú sabes que cuando uno trabaja mucho, tú sabes que al final. Todo eso viene para atrás y realmente, tú sabes, me siento orgulloso de mí mismo por lo que estoy logrando. Has aportado colores al Dembow, dándole la cabida a exportarse a nivel internacional. ¿Qué opinión te merece el Dembow que estamos haciendo hoy día en República Dominicana? Bueno, el Dembow evolucionó de una forma maravillosa porque está trayendo fruto, el dembow ahora mismo es melódico, el dembow, tú me entiendes, ya no es ese dembow repetitivo que se usaba antes, ya el dembow tiene letras, el dembow le estamos dando un ritmo diferente, tú me entiendes, que ahora mismo está eh, en Europa, número uno, eh, en Centroamérica, lo que es Chile, todo eso, tú me entiendes, ya el dembow está entrando en otras aguas. Las colaboraciones con tu hermano Bulín47 son siempre un éxito. ¿Cómo se dan esos juntes? Tú sabes que lo que pasa conmigo y con Bulín, que Bulín y yo tenemos una personalidad como, como que a junta. tú sabes, como que como, como una personalidad que él y yo sabemos lo que vamos a hacer. sabes, es una química que tenemos y gracias a papá Dios, eh, cada vez que soltamos un tema es un éxito, ahora soltamos va a seguir, que cuenta con una semana, va a seguir y tiene dos millones de reproducciones, ¿tú me entiendes? que es algo increíble cada vez que soltamos una canción. A tu opinión particular, ¿aquí hay que dársela del género de Mbob aparte de ti? vemos oh, mucho, está el Mayor, está Rochi, está Bulín, está El Alfa, eh, está Musicólogo, está Chimbala, Alérico en la casa, todito, todito trabajamos. Proyectos 2020 para Sequi Bicini. Bueno, comenzamos el año con Basegui, con Bulín, eh, seguimos con la máxima Remy, con Maitao, el viene un tema, también con Rochi, que sale el 3 de marzo, acaba de salir sin Camuno el Pari Remy, que sale Manjao, sale Paquete en Ozona, sale Rochi, sale este servidor. Como ente social, debemos, eh, no debemos irnos sin hacerte esa pregunta. ¿Qué opinión te merece la suspensión de las elecciones municipales este domingo? Bueno, tú sabes que realmente... Hemos luchado mucho para que, pa, pa, pa que la música, tú sabes, Como te digo? Hoy en día nosotros somos lo que somos porque estamos luchando mucho, ¿entiendes? Y realmente no nos vamos a detener nunca. Muchísimas gracias hermano, así que muchísimas bendiciones, éxitos en amén, este año. Amén, amén, amén, amén, muchas bendiciones. Sé que visite con nosotros.